Eh. A ver, a ver Llegó la Mariela Jorge, qué bueno que está ahí Salud por todos los que están en su casa Salud, espero que tengan salud ¿Quién se robó tu corazón? De rodillas va mi voz pero entonces vamos a arreglarlo lo que... Es que, que el carne, que, que me gusta la carne, me gusta la carne Salud, salud, nos quedan nueve minutos Eres tú mi viaje infinito, mi sueño Gracias por quedarse en su casa Gracias por hacer caso Gracias por tratar de tener una buena actitud Gracias por impulsar la música Este es el momento para impulsar lo bueno Y lo bueno es aquello que te hace sentir vivo Que te hace vivir Que te hace inspirar a otra persona Os pues quiero, gracias, gracias, gracias Y les sigo informando del próximo live que yo tenga Gracias por acompañarme Bye